Listo, muy bien. Bien, el día de hoy de la sesión Zoom es habilidad matemática. Academia Más les da la bienvenida. Soy el maestro Luis Granados y vamos a empezar esta sesión que va a durar como 40 minutos o menos. ¿Ok? Entonces nos vamos rápido, especialmente para el tema de habilidad matemática, que es un tema que en eh, PEMS preguntan y que te va a ayudar para mejorar en matemáticas. Primera pregunta. ¿Correcto? Uno, de la siguiente sucesión, ¿cuántos cuadritos negros habrá en la 20 posición? En la primera posición son un cuadrito. En la posición 2 son tres cuadritos. En la posición 3 son 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. En la posición 4 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición 5 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos preguntan cuántos de los siguientes sucesiones.